No, bien, estamos en Ajax, Con madre, vale. en primer capítulo se retrasa los... que, no, ahí estás con... Sí, está, vale. Antes ahí el antes estaba... Yo me he escapado, digo que me he escapado, me he escapado de todos los capítulos. Vamos a ver... A ver dónde está, encontramos la llave. Yo solo digo un tutorial, En eh. la eh, estamos con nuestro ayudante... Que tiene un canal Pero no os puedo dejarlo Porque no me deja poner comentarios Poner la zona de comentarios Se ah, Soy compañero Soy compañero, joder No te quito, Hay que tener cuidado con la Con Piggy Vamos Estudio es ya. <laughs> ¿Por qué? Es lo que creo que es... Guacabezca... Ya más es... Hay que poner trapo aquí. Bueno. Vamos a activar el poder porque es muy... Hola. Uh -huh. velocidad el primero del código 1 el primero el este En este capítulo me. Hice también un vídeo del extremo, pero no. El que tampoco. No dice de normal. Ah, sí, pero qué? Ah, ya voy a entrar. No hay nada, no hay nada. Ah, este es el primer. Ay, me estaba poniendo trama, bueno, es un reto, es un reto, yo, yo lo perdono. Me ponga a trampas. Lo no, perdón. Ok, oh, tenemos esta. No Se sé todos estos que tenemos. Eh, vale, vamos. Esta es cuatro. Supo, digo que es así. Voy a pasar otra. ¡Cuidado! ¡Sí, que susto me da! No. Vamos a ver... ¿El 4? Sí, es el 4, es el 4. Eh. Estamos a lo correcto, el 4. Vamos a, ver, a seguir, pues, ¿tienes que utilizarlos? Sí, sí, sí. Sí, destornillador, destornillador. Oh, vamos a... Bueno, cuando ya vi que estaba bien, pues... No vamos a por esta... ¿Sabes lo primero que hice cuando llegué ahí? Empecé a tomar fotos con el teléfono No tenía mi cámara Era tan... poderoso Sí, ¿no? sí, sí, sí, sí La Ni siquiera me preocupé por las heridas ¡Huelo a todo! hubiera pensado tener América me hubiera visto ahí, ¿no? ¡Oh, vaya! Hay correr, que ¡Correr! ¡Hay que correr, hay que correr, ¿eh? ¡Hay que correr! ¿Por qué le estás echando colores? ¿Qué quieres? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale, vale, vale, vale. han las fotos del cabello de Les avisamos de que las imágenes que van a ver a continuación son muy duras y pueden herir la sensibilidad del espectador. La policía cree que la trozo crimen hay no, bueno, el trapo no sé dónde está. experimentados agentes de policía y veteranos investigadores de casos criminales hay que Apaga eso. Voy a llamar ahora mismo al de la espera. ¿Qué tengo que esperar? Esto es deliberante. Ay, a ver. Va, va, va. Ah, aquí está aquí, está aquí. Todos mirando. ¿Qué, Qué horror. Bueno, ¿sale? ¿y dónde estaba la llave? Quién ha podido hacer algo, sí? ¿Quién ha sido el monstruo? ¿Quién ha sido tan frío para hacer eso? ¿Quién ha podido infligir lo no. mejor que ha podido provocar? Tanto dolor y permanecer tan tranquilo. No puedo entender cómo alguien haría esto pero... qué a una mujer tan maravillosa como Beatriz. Ay, qué veo. ¿Quién ha sido el ¿Quién ha sido tan frío para hacer algo así? Vamos. ¿Quién puede causar tanto dolor y permanecer algo? También metemos la llave, Tenemos la llave, vamos a estar. Hay posibilidades de escapar sin coger trampas. Tienen que se se de tener. Vale, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Hay que ver el final. Hay que escapar, hay que escapar, hay que escapar, hay que escapar, hay que escapar, hay que escapar. Ahí no. Ay, no se me está sonando mi móvil. Oh, ¿Qué que. ¿Qué me dijo? Wow. Solo quiero avisarte que estoy aquí. No. ¿Pero qué crees tú? No, las no. ¿Dónde quiero avisar a mi a mis hijos. ¿dónde era después las No, no, dónde no, no, no. No, no, no, no, no. No, ¿Dónde no, ¿Vas a venir por las buenas o por las malas? No, nos escapamos, ¿eh? Nos escapamos, eh, vamos. Ajá. Mírame. No, no, no, no, esta vez. Ay, no, vale, bueno, no, no, no, no, no, no, vale aquí no, vale. vale no, no, Estoy en el bar, para ir Y ahora le pone español, mía. Los demás son ingleses chicos. Es si español. Se te llama es español Y ahora dice más. ¿Pero qué dice este? Ahora ya dice inglés. Pero por qué leer. ¿Por qué me dictó la. Una etá. Bueno, va, Al final tuvimos que hacerlo. Al final tuvimos. es que no pero yo hago el teclado y de hackeo. Yo ahora yo hago esa me a este mundo y que no hace esto. Si tengo el teclado del infinito. No. no. Ahí está desde atrás, eh. Eh bueno. ¿Tu ple... eh, no. Bueno, ahí a ver. Y en el capítulo. Cuando hago el capítulo del capítulo de la factory, pues ya veréis cómo. No. Hay que ver que fue recuerdo. Que fue recuerdo. A mí estamos estamos jugando. Estaba, Estaba recordando. Ah, he puesto Guau, guau, Vale, pero ahora que recordó, pues al hecho de extensión era el safe place. El no, safe place. sí. Wow, menudo. Vale. Oh, vale. Vale, vale, vale. Está bonito. Vale, después ahí va. Lo haré a partir el, el, el de, el de este, del, del port. Ya lo subí uno. Y vamos con el soft case del Rush. Vale, m eh. Ya no haré bailes, eh. Ya no, que pierdo tiempo haciendo el... ...vídeo. Lo que hacemos según, eh. Vale. No, si veis esto eh, es porque estoy haciendo... Es que estoy haciendo esto para más adelantado, ¿eh? No acabe este vídeo, haré otro vídeo más. Es que lo hago así. Nos vamos con Showcase. Ya sabemos la intro. Muy bien, detective. Será mejor que tenga razón sobre, sobre que ella esté aquí. Mi investigación me llevó a este lugar. Estoy seguro de que. Que no lo no, ¿no? seguro. A ver. Uh. Ah, aquí es cuando Willow se escapa, pero más. Más. Bueno, eh, pues yo eso me compré la skin y ni, ni usarla. Bueno, ¿eh? y así. es y cuando Willow se escapa, pero despacio. se forma ni con mi amigo, vale vale vamos a ir a ver, no la generación es así, parado, está así eh bueno, el baile, bueno mejor hago los bailes eh ah, el baile es normal, solo que este segundo, o sea así ¿eh? yo lo entiendo eh aquí está segundo, aquí voy a dejar que se huya para intentar que orie... ¿Qué es